¡Mierda! Que sí. Si... Demasiados amantes, demasiados amigos I you. I know. todo Poder Y dejarse morir Hay un gesto atragantado Y no alcanza a notarlo Hay un gesto atragantado So... Yeah. Todos los glóbulos, todos los glóbulos, todos los glóbulos. Si seduces mi ángel conmigo, si amasas mi alma en el camino, si al final me descubro contigo, No, se puede ver si es que no, hemos sangrado juntos sin soledad, no es carretera, no es carretera, no estoy ni ahí con hoy. Si al fin me voy, es pues para estar mejor mañana con mi ogro Obro interior dame tu viejo viaje otra vez no pidas más que solo estoy tanto morte me ha hecho parecer un ladrón cenizas el corazón Es todo lo que satisface a mi ogro interior. sabes que estupidez nos vemos otra vez no importa donde estés no. yo te amo hace años yo te amo vienes y te vas tomando, tomando el primer tren. tren ¿Cómo lo estás pasando bien, bien malo bien, bien bien quédate conmigo necesito aprender otras cosas Ajá. peligrosas sospechosas yo te necesito sí. para romper el mito de que por ser tan tontito no puedo aprender. ¿Ah, no? <risa> ¡La flauta! por cualquiera no importa lo que quieras te amamos sí. por años nosotros te amamos debes atender al que está de pie resistiendo ante tantas apariencias tantas academias y tantas iglesias tantas ilusiones de amor, los conocimientos se comen unos a otros, unos los conocimientos, a otros. Se, comen unos los conocimientos a otros. se comen unos a otros, se comen unos los conocimientos otros. se comen unos a otros. A otros. del día